Le respondo en semana, yo no tengo un huevo, yo tengo dos y los tengo bien puestos. Durante los últimos días en las diferentes redes sociales les hemos mostrado a ustedes las denuncias que hay contra el senador J.P. Hernández, denuncias de las que él no habla, denuncias de las que él nunca dice nada, pero que son ciertas y que son reales. Que les hemos mostrado aquí que eh, algunos periodistas le han denunciado ante la Corte Suprema de Justicia, eh, que ha perdido dos tutelas en los últimos días y que tiene eh, diferentes procesos, uno de ellos por falsedad en documento público. Pues a todo esto se suma una denuncia más. ...que le ha realizado el presidente del Senado, el senador Roy Barreras, en el día de ayer, por eh, calumnia y por hostigamiento agravado, esto, esto realmente eh, es, eh, es muy grave, este señor J. Fernández viene eh, a través de sus redes sociales para eh, sostener sus redes, para seguirlas monetizando, eh, que ese es otro delito por el que también está denunciado ante la Corte Suprema de Justicia por monetizar sus redes, porque un congresista no puede tener dos trabajos, entonces para poder sostener sus redes sociales y para poder sostener a todos sus seguidores, lo que ha hecho es eh, realizar una serie de contenidos eh, con mentiras Contando situaciones que no están ocurriendo y acusando a personas eh, de este gobierno, del gobierno del presidente Gustavo Petro, de eh, ser corruptos y de mil delitos más. Si pues que a esto ya el senador Roy Barreras eh, le salió, eh, digamos, eh, al frente, se puso al frente y le ha denunciado ante la Corte Suprema de Justicia. Si pues que eh, los que son seguidores de este señor, echíjale en que se ponga a trabajar, echíjale en que se ponga a contar las verdades, que deje de estar atacando al gobierno y sobre todo que deje de estarlo atacando con mentiras que ahora pues lo más seguro es que en algún momento va a perder su curul o va a pasar estos tres años que le quedan de, de senador pues únicamente defendiéndose, pagando abogados y defendiéndose en la Corte Suprema de Justicia. Y sí, pues que eh, quería dejarles este dato a todos ustedes, muchas gracias. Recuerden que aquí estamos a través de estas redes sociales para contarles a ustedes lo que va pasando diariamente y que eh, todo lo que acá les decimos pues son verdades y coso, son cosas que se pueden comprobar. Un abrazo para todos, yo soy Diner Usoga, chao, chao, chao.